Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y estamos acá en el Sandbox. Bien, en el servidor de prueba. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a explorar bien lo que tiene que ver con este KB2. Como verán, tenemos la munición, la primaria, la AP, la penetrante, que penetra 110 y pega 870. La penetrante premium, digamos. La Hike Explosive eh, Perdón Esta, la penetrante Premium Sería la de 700 y 136 de penetración Y la explosiva, la H, la Hike Explosive la, la, de, la, del, la de todo este rollo, la de todo este tema Está pegando 330 y penetración cero Vamos a ver Qué sucede en los casos en los que, bueno tenemos un tanque delante y tenemos que hacer daño, ¿no? Vamos a apurar un poquito de esto. Bueno, ahí va. Auto apuntado. Me equivoco. ¿no? Mala mía, mala mía. Me como la de KB1 con razón, por tonto me pasa. Me pasó por, por, por nabo. Tendrá que haber apuntado como Dios manda y. Pero bueno. No se debe hacer eso, está muy mal por mi parte Lo reconozco Lo veía el KB-1 con Con ganas de salir Penetración Con la de 136 Ok, o sea Con la penetrante premium, digamos Entró, penetró Son eh, 652 de daño A ver, qué más Uh. Eh, bloqueamos 190, penetramos 741 al KB1, ok? Bien, seguimos. Este es el viejo KB2, digamos, el que, el que estamos acostumbrados por ahora. Bueno, ahí apuro un poquito para que no se haga tan densa la. La replay. Pero bueno, fíjense básicamente. Más o menos de qué va esto, ¿no? O sea... Eh... Nada. Ahí no, no le pegué, pero ni... Eh. Ni al iris. Ahí probamos de vuelta. Han pasado 20 segundos. Tun, tun, tun, tun, tun, tun! Está jodido. No confío en el K 2 Bueno, hay que confiar. <risa> Existe el RNG Y acá estuvo de nuestro lado Así que el RNG -Sus. Bueno, hasta acá 2039 Ya está, no vamos a hacer más nada en la partida La verdad que eso es básicamente lo que hay eh, no... no hay mucho más porque ahora vamos a intentar eh, Parar porque estoy adelantando todo Vamos a ir a buscarlo pero no vamos a hacer más nada Así que bueno A ver, lo que quiero dejar en claro es lo siguiente Bien, O sea, tenemos esto que son 3.30 y penetración 0. Bueno, el tema va a ser cómo va a funcionar eso, ¿no? Eh, va a ser el kit de la cuestión. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Eh, vamos a darle a Exit. No, no, Expect Mod, nada. No quiero expectar nada. Eh, vamos a hacer algo. Dame un segundo. Eh, es un semidirecto, este, básicamente como si fuera un directo. Pero lo, en vez, como si fuera en vivo, pero bueno, lo estoy haciendo acá, grabándolo, pero en vivo. Bueno, eh, y acá tenemos otra. Bien. Eh, esta replay que les quiero. Que les quiero mostrar. Es una replay en la cual van a poder ver bien definitivamente. Lo que tiene que ver con la munición explosiva en sí. Bien, que es, digamos, por lo que nosotros hoy en día... Eh, bueno, algunos están preocupados, otros no. Eh, pero... Pero bueno, que, que al fin de cuentas eh, es lo, lo nuevo, digamos. Bien, lo que se va a venir, o por lo menos lo que Wargaming está planeando de que se venga. Bueno, ahí vamos a abrir la otra replay estoy haciendo todo acá en vivo con ustedes, o sea... hay. Okay. Um, bien, bien, bien, bien. Ahí va. Acá estamos en la otra replay. Que en esta usé H, Ya directamente era para mostrárselas cómo funciona la nueva explosiva, ¿bien? O sea, ya tenemos... Um, cómo funciona lo viejo, lo antiguo, que funciona prácticamente igual. Y... Um, un poquito de power porque si no hace un poquito de avance para pa para pam para pa pa para pa pa para pa pa y pam tenemos Arrancamos para explosiva 252 Bien Creo que y lo tenemos te le quedaba de vida igual, me parece ¿eh? No sé, creo porque este, el kb 2 que tengo adelante, seguro que le metió eh, eh, penetrante. Bien. Entonces por eso le sacó una banda de daño. Bueno, pero acá al final de la batalla, esta va a ser cortita, no le va a ser muy, muy larga. Porque la verdad que justo no, no, quise ir a buscar, quise ir al frente, estoy en primera línea, pero no no puedo encontrar nada. Lo que sí encontré, y quiero que les quede bien en claro, va a ser esto que van a ver ahora. Que es algo que les va a pasar uh... No sé si les va a pasar Que podría llegar a pasar Bien, tenemos cargado Explosiva contra un KB-1 Bien, tier 5 Ahí vamos Lo medimos tup, tup, tup, tup, tup. 170 Y nos muestra el cosito de que no se penetró Bien, desde luego que no se va a penetrar Ningún tiro con explosiva Porque tiene penetración cero ¿Entendés? O sea, desde luego que siempre va a marcar Bueno, y quiero que vean esto El kb 1 Sabiendo, seguramente este KV-1 Tiene bien en claro lo que acaba de pasar Y miren lo que pasa Miren lo que pasa, ¿eh? me, está, me está matando Me está moliendo tiros De así en tranquilo no, no, no hace falta nada del otro mundo ¿Qué me contás? Tiro de lateral Rebotado Obviamente por la calentura que tenía Dejé de jugar yo automáticamente sino 20 segundos de recarga Para rebotar un tiro con explosiva Bueno amigos Saquen sus propias conclusiones La verdad que no sé no sé. Yo, a ver, a mí lo que realmente... Digamos, en cierta forma me podría llegar a preocupar pensando en un futuro. Este tipo de cañones. Es que... ¿Qué pasa cuando... Cuando, digamos... Recurrís a la explosiva para hacer daño y así todo no hace daño? Tenés 20 segundos de recarga de vuelta. Y en este caso, como les decía el otro día... El panzer 100 es una cosa, por ejemplo. ¿por qué? La i 252 es otra cosa, pero ¿por qué? Porque la i 152 penetra 260 con AP y penetra eh, 292 con la munición premium. En el peor de los casos tiro la hit, eh, tiro la hit, perdón, tiro la explosiva. Creo que penetra 85 o 90, no me acuerdo, pero creo que está ahí 85 o 90. La tiro si quiero, si tengo ganas de tirarla. Si no tengo ganas de tirar, no la tiro y punto. Bien, eh, ese será otro punto. Ahora lo que digo es lo siguiente. Este tanque en particular, el KV-2, porque, porque hay tanta, tanta cuestión alrededor del KV-2. El KV-2 es un tanque que depende pura y exclusivamente de sus, munic de sus munición explosiva cuando juega con tieres altos. Bien, Por ahí leía en los comentarios del video y en los foros, de que decía que, que los llorones no sé qué, que tal cosa. No tiene que ver con llorar, tiene que ver con una cuestión de lógica. Entonces, uno dice, penetro... Eh, 110 con AP Penetro 136 con AP Premium, Bien Entonces, ¿qué pasa si yo me encuentro a un Defender Con el KB2, ¿no? ¿Qué pasa si yo me encuentro a un T... Mirá lo que te digo Un T-44 torreteando ¿190 de torreta? mira lo que te digo ¿Qué pasa si me encuentro Un IC-6? ¿Qué pasa si me encuentro un Eh un Tiger Porsche un tig mirá, mirá lo que te digo ¿eh? ni torreteando, ni nada de frente un Tiger Porsche tiene 200 ¿bien? entonces yo con el cable, ¿qué pasa? ¿qué hago? o ¿qué hacía? mejor dicho ¿le tiré una explosiva? ¿cuánto le voy a sacar? 280, 300, 350 bueno, pero aseguraba ese daño ¿me entendés? ¿podía sacar más? y bueno, sí, si lo agarraba el lateral, sí pero vos tenías una opción de hacerle daño, ¿entendés? Acá me dijeron que siempre vas a hacer daño y acá acabo de verificar que no. Y en otras partidas que he jugado, porque jugué como 5 o 6 ya. Hay otras partidas que también rebota y le reboté en la torreta, no me acuerdo qué era. No me acuerdo, un tier 7 era, un tier 7 duro. No me acuerdo cuál fue en este momento. Eh, pero le reboté con la explosiva que me dicen que te garantizás un mínimo de daño. No lo sé. Yo la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que con AP a los tieres 8 no voy a penetrar a nadie. Porque con 110 no penetras a absolutamente a nadie. Además de que tenés que tener el tiempo suficiente para cerrar la retícula. Y en eso ya te estabas exponiendo. Antes te estabas exponiendo a que te metan un bombazo. Un Scorpion G que esté campeando, ponele. Pero bueno, vos sabías que ibas a meter un tiro. Que te, te comías un bombazo. Pero que ibas a pegar uno de... 700, 1D, 800, bueno, ese es el gran tema, el gran dilema ahora, que al no tener las explosivas como recurso, como recurso natural del kb 2 se complica, se complica bastante, eh, la cuestión va a ser, va a ser básicamente esa, no sé cómo, cómo irá a terminar todo esto, lo que sí sé es que, mucho a mí no me está convenciendo el tema, la verdad, sinceramente lo digo, eh, no, no, no me parece que sea la mejor alternativa Sacarle a un KB1 de lateral Con explosiva, con esta nueva explosiva 170 Para recargar en 20 segundos Y que después Él sepa perfectamente Lo que estaba pasando Que tenga una conciencia situacional El jugador mismo Clarísima Que se tira por mí Que va a que me haga pum, pum pum pum pum pum Tranquilamente Es que eso va a ser lo habitual En todas las batallas ¿Entendés? No sé, la verdad que no lo sé. Eh, y con 136, que sería la Premium, no sé, la verdad que no sé a quién vas a penetrar. Eh, chicos, no la verdad que no lo sé. Bueno, eh, distinto sería que me dijeras que bueno que a este le bajan la, la recarga. Si me decís que le bajas la recarga, por ejemplo, por ejemplo con la explosiva, que puede que entre, puede que no entre, o que pegue 300 o no, pero en vez de recargar en 20, recargo en 11... Que es una recarga elevada para pegar 300 porque es un montonazo. O sea, casi que ni te conviene. Uno, un, alguien que pega 300 está recargando más o menos en unos 9 segundos, 10 segundos. Los pesados y algunos pesados pegan 390 o 490 y recargan en 12, en 11. Pero bueno amigos, no sé. Dejen sus comentarios, saquen sus propias conclusiones. Esto no, no se trata de, ni de llorar ni de nada, se trata simplemente de informar y demostrarles qué es lo que está pasando con el juego, cuáles son las novedades, para que sepan que acá en mi canal tenemos, siempre estamos a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con World of Tanks, todo lo que les preocupa a ustedes, a la comunidad y, y bueno y a todo el mundo en general. ¿no? Para eso soy community contributor y para eso estoy acá, básicamente. Bueno, amiguitos, déjenme en los comentarios qué piensan de esto que acaban de ver. Si les gustó, si no les gustó, si les pareció excelente lo que acaba de pasar, si les pareció una cagada. Eso ya dependerá de cada uno porque va a haber tantas opiniones como players o comandantes o tanquistas del otro lado. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.